Hola, ¿cómo estás? Yo soy Henry Castellón y me da un gran gusto saludarte. En esta ocasión te traigo el tema de criptomonedas. Pero antes de entrar en detalles, quiero enviar un gran saludo a toda mi gente linda de Nicaragua, México, Colombia y Ecuador. Recuerda que puedes apoyar enviando un super chat, una super calcomanía en el chat en vivo, un super gracias mediante el icono del corazón o haciéndote miembro del canal. Yo soy Henry Castellón y soy titulado en Contabilidad Pública Auditoría y en Maestría en Derecho Tributario. Hablando de mi trayectoria, laboré por más de 12 años en la Dirección General de Ingresos como Auditor Fiscal, analista de normas y procedimientos de fiscalización y como docente. Audité de empresas de grandes contribuyentes y propuse normas de fiscalización. Actualmente presto servicios profesionales como defensa del contribuyente, auditorías fiscales preventivas, asesoramiento contable y tributario y capacitaciones en materia fiscal. Hablando de criptomonedas, este es un tema que data desde el año 2009 y las criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por las personas en varias partes del mundo. Sin embargo, como existen beneficios en el uso de criptomonedas, también existen riesgos. Este tema será desarrollado en cinco subtemas. El primer tema es definición de criptomonedas El segundo, relevancia de las criptomonedas El tercero, riesgo de las criptomonedas El cuarto, regulación de las criptomonedas en Nicaragua Y quinto, tributación de las operaciones con criptomonedas en Nicaragua Por cada subtema va a haber un video Empezando con el primer subtema, que es la definición de criptomonedas. Luego el segundo, con el segundo subtema, hasta concluir en el último subtema. De tal manera que van a haber cinco videos para desarrollar este tema, por lo cual eh, no te pierdas eh, los próximos videos que estaré subiendo sobre el tema. Eh, algo muy importante de mencionar es de que el propósito de tocar este tema es eh, educativo y sin ánimos de animar a nadie a que compre criptomonedas es simplemente eh, educativo para que ustedes tengan eh, un, una noción de lo que son las criptomonedas cuando hablamos de este tema bien ahora vamos a explicar la definición de criptomonedas las criptomonedas son un medio de pago como el dinero en efectivo, las tarjetas de crédito y débito, las transferencias bancarias y los cheques las criptomonedas son dinero digital por haber sido creadas mediante un sistema informático y por formar parte del mismo. Este sistema informático es Blockchain, que significa cadena de bloques. La criptomoneda es una moneda virtual, porque existe, pero no tiene presencia física. Las criptomonedas son divisas porque son monedas extranjeras utilizadas internacionalmente. Por lo que se coincide con la siguiente definición. Una criptomoneda es una moneda virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema de transacciones electrónicas sin la necesidad de un intermediario. Se las conoce también con los nombres de criptodivisa, moneda electrónica, dinero virtual, etc. Esta definición yo la tomé de la revista de administración tributaria número 38 de febrero 2015 cuyo autor es el CIAD o Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. A la fecha de hoy 18 de octubre del 2022 existen 9.591 criptomonedas. Y ahí les dejo el enlace de, de dónde se tomó este dato. Las 10 criptomonedas principales al 18 de octubre del 2022 son Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, XRP, Binance USD, Cardano, Solana y Dogecoin Ahí también les dejo de referencia la fuente de información o la página web de donde se tomaron este dato de las 10 principales criptomonedas Pero ahora dime, ¿Habías escuchado sobre este tema de criptomonedas? ¿Qué pensabas cuando te mencionaban criptomonedas? Me gustaría leer tus comentarios. Si te ha gustado el video, por favor deja tu valioso like, comparte por las redes sociales y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Quiero darte un saludo para ti que has visto este video y nos, y nos vemos en el próximo video de, que va a hablar sobre el segundo subtema del tema de criptomonedas. Un gusto saludarte y nos vemos en el próximo video.